Con esa cara de desinterés mala Me lanzaba bajito como despistada Y yo que ya sabía dónde tú mirabas El recuerdo de tus labios me hizo delirar Me pasé la noche en blanco y sin tocar el suelo Yo me colgué de la luna en tu salita baila Y la verdad que yo nunca había volado tan lejos Pero tú con ese cuerpo me llevas ya además baila y ala tus labios son veneno. Dame un poquito de eso que yo quiero de probar Como baila y ala sultana tu guerrero Dame un poquito de eso que yo quiero de fumar Como baila y ala tus labios son de fuego Y yo quiero quemarme contigo toda la madrugada Como baila y ala tus labios son veneno. Que viaje ya se puso a morder. Salimos de que viaje ya se puso a morder. Moviendo el bully, tú lo sabes, yo are my jury Parece una gatita Yuri, menos cuando le suena el móvil Vente, monto usted pa mi móvil. te llevo pa mi bar y Loki Vaya gata salvaje, brother Ya me enamoré de su pussy Me mira, me quiere morder, yo lo tiro pa'lante Ahora vamos pa' abajo Sobre la nube la llevo bien Pintando sobre los patios, el tiempo pasa lejano Y yo mirando su labio ah son veneno dame un poquito de eso que yo quiero de probar como baila y ala tus tu guerrero tu dame un poquito de eso que yo quiero de fumar como baila y ala tus labios son de fuego y yo quiero que mame contigo toda la madrugada como baila y ala tus labios son veneno na, na.